Luego que una niña murió, otros casos sospechosos de dengue se han registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los residentes del sector Manhattan denunciaron este viernes un brote de mosquito en esa zona. Eso está aquí común, mira cómo está eso, mucha hierba, mucha basura, ve cómo está en la calle, que no sirve, mucha agua negra por pues donde quiera. La autoridad que es la autoridad, nosotros estamos olvidados de todo, ves todo, de todo llamada a salud pública que haga algo por nosotros que, tengamos, que haga, tome carta en el asunto respecto al airengue para acá no hay un vecino no hay nada para acá lo que hay es mucho mosquito y airengue y, y de todo eso y trapos de perro aquí no hay autoridad de nadie ¿y quién? no hay un vecino no hay nada aquí la junta de por nosotros. ¿no? no nadie, nadie la ¿Y el ayuntamiento no puede venir para acá el ayuntamiento no hace nada aquí y mosca y todos los habichuchos malos están aquí porque imagínese, mire esos contenedores que no lo han podido poner nunca. Y mire la, la condición que está esto: está destruido. No tenemos síndico. Y NTN, su noticiero regional: Robinson Polanco.